Para mí, estos momentos con ellos son los más importantes. Del resto se encarga Laika, la app preferida de los pet lovers. Laika. Laika.